Bien, vámonos Pero, señores, de, de vámonos de, de señores que se a hablar sobre este, un tema Ayer, un de poquito de eh, más light ¿no? que la política, porque bueno. Miren, <risas> las sábanas y la toalla de los moteles, atención jóvenes, las sábanas y las a, toallas atención, de, los moteles, muchachos. de los moteles carecen de higiene según dice Pro Consumidor. Tú sabes que yo siempre tuve esa duda. La directora. <risas> La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor proconsumidor, la señora Anina del Castillo, informó que de acuerdo a un operativo de servicios realizado por primera vez en diversas cabañas o moteles del país, se encontraron un sinnúmero de incumplimientos de las normativas de higiene de los lo locales. Un sinnúmero de bichos y, pá y pájaros. Sí, bueno. Dice, número de incumplimientos Al ser entrevistada en el programa El Sol de la Mañana del Castillo Indicó que existe un alto nivel de infracción Con la limpieza de las sábanas y las toallas en esos locales Dios Según Dios. ProConsumidor no hay una claridad en cuanto a un sistema controlado Es decir, hay una limpieza pero no hay los registros de esa limpieza Para que uno pueda comprobar que se trata de una limpieza estándar el informe revela que el 82% de las cabañas no tiene registro de limpieza y que el 21% de las cabañas opera sin permiso de salud pública. Que de ese, el 79% que tiene eh, permiso, el 60% lo tiene vencido. O sea que hay una gran cantidad de cabañas que no tienen permiso o que no tienen permiso eh, eh, vigente. Y yo me preguntaría si sus lavadoras, tienen calor. Bueno. Alta temperatura sí. para poder uh -huh. eh, ser higiénica. Sí. De su lado, el ministro de Salud Pública admitió <coughs> que no tiene un programa de seguimiento para verificar las operaciones de los moteles. Ay, Dios. Mira, eh, ¿dónde hay declaraciones, Sí, hay una declaraciones uh -huh, de la... Sí. Vamos a verla, vamos a ponerle audio a las declaraciones de Anilda, Anina del Castillo, que es la directora de Proconsumidor. El 85% tenían productos vencidos en la cocina, el 30% de los congeladores de, la, de las cocinas no presentaban la temperatura correcta, el, el refrigerador había también problemas con la temperatura correcta. El, tienen que ver con la higiene, le falta organización e higiene en la lavandería y no tienen los registros de limpieza. El 82% de los establecimientos visitados no tenían registros adecuados de limpieza. Al no tener un registro adecuado de limpieza puede haber incumplimientos e importante. No hay un programa así sostenido, yo diría. Es una, una, un área que vamos a, a organizar las intervenciones en habilitación, incluso. Yo he entrado a modelos y esas sábanas son pilas de aquerosas, realmente. Las sábanas, la mayoría, tienen el nombre y están gatados ya porque las labran, las labran, que es ilegal eso. Y ahí vienen las miles de enfermedades. Nosotros entendemos que cumplimos con los requerimientos que siguen las normativas. Bueno, eh, hablar de normas de calidad, de estándares de calidad, en un tema tan delicado como es, donde hay gente que duerme, donde hay gente de todo no sé por qué los muchachos se ríen acá donde van a, a sostener <risa> intimidades <risa> donde llega que, llega todo como como... <risa> donde llega todo tipo de gente el enfermo, pero señores bueno, no se rían esto es muy delicado esto no... es muy delicado a los moteles llega el enfermo <risa> a los moteles salió corriendo el tema ¿Qué fue? ¿Qué fue el señores no se ríen, pero por qué ustedes se ríen Esto es un tema eso? muy delicado, estamos hablando de un asunto de salud, mire a los a los moteles llega el enfermo, el sano el rico, el pobre y si no se cuenta el con. pobre, un... hay que tener cuarto no, porque eso, yo paso por la cuando uno va para las veo y veo que 250 medio tiempo, eso no para eso no hay que ser rico entonces no porque eso está en la zona y sí, están oye, los letreros ahí ya pasa y lo veo. entonces eh, ahí llega todo tipo de gente y no hay una revisión de cómo usted está en su condición de salud. Entonces, ahí debe de entrar el tema de seguridad sanitaria que debe de regir a un motel. ¿Tienen los hoteles en nuestro país alguna norma de calidad a seguir? ¿Ha existido antes supervisión o es de repente que el proconsumidor dice, vamos a tirarnos para ver qué está pasando? ¿Qué tipo de seguimiento de ordenamiento ha tenido durante todos los años existente los hoteles en los moteles en república dominicana cómo se ha estado manejando esto qué orientación le han dado a esa gente qué se supone que deben de, que deben ellos de hacer quiénes lo han orientado o simplemente usted dice yo voy a, a poner un hotel voy a poner cinco cuartos cinco habitaciones voy a poner una lavadora Voy a poner una mujer que lave estas ropa, por ejemplo, las la de las sábanas, las almohadas y todo lo que se utiliza en los moteles. O sea, ¿qué es lo que se da para que haya un proceso de limpieza, de higiene, de supervisión, de normativa? Para que el que entre a hacer vida, vaya a pasar una noche, vaya a pasar un momento ameno, tenga la garantía de que no se va, amado, no te ríes, tenga la garantía... ¿De que no va a salir enfermo de ahí? ¿De mira, que uno va a salir con una infección, una enfermedad, un contagio? Mira, yo creo que es tiempo de que en ese sentido <risa> se ponga control es muy real. Yo sé que nosotros como municipio tenemos en el ayuntamiento un control de por habitaciones, uso, y se paga una tasa. Y siempre dije que eso debía de estar acompañado, que no era solamente pagar la tasa, porque no. cualquiera la paga. Es decir, claro. el negocio que le diga, mira, tú vas a pagar 25 mil pesos mensuales por el uso de habitación, que es ley. Es ley romana. Es decir, si tú buscas el Código Civil te va a dar a ti las bases para establecer, y entonces la ley municipal le da las bases para que todo negocio que se abre de este tipo de hotel y moteles tenga un pago. Ahora, es el pago realmente lo que nos interesa conseguir? No, es que el hotel también muestre y que el ayuntamiento también compruebe que para antes de cobrar y eso lo debemos de restablecer, que no sea no sea solamente el pago, sino la revisión de las condiciones de salubridad y cumplimiento y sobre todo seguridad personal de las personas que entran a una habitación y suponen que van a amanecer tranquilos o que no le va a pasar nada. También eso tiene que ver con la revisión para el pago del uso de las habitaciones en hoteles. Recuerdo que se hizo un acuerdo. Hay que ser muy pervertido para ir a un motor a pensar en la sábana. Ay, Dios. Sí, no, por, no, pero espérate, espérate. Pero no es mi... ustedes por se salen espérate, como Amado. de contexto. Ay, Yo mi... lo que veo es que Amado, Amado sí está corriendo <risa> él él del viene, tema. dice algo y se va. Pero pero, mi... Amado, esto es muy serio. Y creo que tiene mucho que ver con lo que es la visión de no, quien va al ayuntamiento. Él está malo. Y nosotros lo que estamos aspirando a regidores, estas son parte de las condiciones que debe de tener o modificación porque eso está, lo recuerdo porque lo trabajamos aquella vez cuando yo fui regidor. Y se paga. Cada motel paga aquí eso, pero. ¿Es suficiente que simplemente pague, Ya o Carolina? No. Jamás. Debía de tener no, no. la revisión. Es como una especie de certificación de que tú estás cumpliendo. Y debe haber un nivel de garantía que el mismo negocio promueva en, un, en una especie de certificado. De que cumple con esa garantía y que ha pagado ese importe Porque ya fue revisado por la autoridad sí. ¿Se entiende? sí Miren, con relación a esto, y es, y es lamentable El propio ministro de salud pública, eh, Sánchez, verdad eh, Cárdenas Sánchez Dice que ellos no tienen eh, un sistema de evaluación y de supervisión Y de nada de esto, parece que será a partir de ahora entonces Que vengan aquí que, que se lo voy a dar que habrá que entonces que yo lo eh, en, en el Ministerio de Salud, que es una irresponsabilidad que independientemente de que da licencia para eso entonces no lo supervisa de todo esto, eh, lo más importante es que por lo menos y, y, y con tantos años de atraso ya salió la denuncia eh, entonces eh, decirle a los muchachos y uno, uno se ríe, pero es verdad no, eso es muy serio eh, sí, eso es se muy ríe, serio pero es verdad será que, que de ahora hasta que se resuelve esta situación y el Estado el gobierno supervise este tipo de, de, de situación a nivel de salud. Habrá que andar con su toalla y con su sábana. Y usted llega, digo yo, y entonces tú llegar a los sitios, quitar la sábana. No, claro, la, porque si esas la si son las cabañas, eh, eh, yo supongo que también incluye a los moteles y a los resorts. Ahora, yo estoy ¿eh? seguro. No, que el mayor los nivel me... de, de mira, calidad tiene que haber. Mira, por... Ah, Yo estoy seguro que ellos, como dije, no, como porque las cabañas no son clandestinas, no, en comparación con un hotel, no, con un hoteles no, <risa> no, muy, muy fuerte, que son ¿Tú cinco estrellas, que, no, no, porque, no, de hecho, mira, pero, espera. te voy a decir, cuidado, hay te cinco decir, mira, te voy a decir algo, <risa> definitivamente deber, deber, debieran detener las certificaciones y supervisiones correspondientes incluyendo la de bombero, Vamos. es decir, certificación de bombero en revisión sí, no escritor, de la calidad no y de la seguridad que debe de tener, es decir, que eso está plasmado, lo que no se está cumpliendo Vamos ahora, hay muchas cabañas porque conozco propietarios que son muy responsables y tienen un celo, un celo de sus cabañas lo sé porque he estado en reuniones de esa asociación y tienen un celo. No creo que ahora en San Francisco de Macorís se deba de tener miedo del uso de esos servicios. está motivando ir? a que visiten. Así. No, no. Bueno, lo que está hay que hacer. Pero que no le tengan miedo porque también, vamos a tumbar el negocio consumidor buenos de aquí. Buenos días. Pero consumidor, de aquí, días. De aquí, pero consumidor y del de amor. Aquí la calle, Mañana es el día del amor. Es mala fecha. Bu buenos días. Buenos días. Claro. días. Mi saludo a esto Mena. Saludo. Se fue. A... Mira, quiero repetir los datos. Dama? Vuelva y llame, por favor. Mira, quiero repetir los datos eh, en el informe que revela ProConsumidor. Y dice, es el siguiente. El 82% de las cabañas, escuchen muchachos, el 82% de las cabañas no tiene registro de limpieza. ¡Ay, Dios ¿Ustedes están sí. oyendo de eso? O sea, que no se sabe nada. de. El eso. 21% opera sin el permiso de salud pública. Ya ustedes saben lo que puede haber ahí. Y el 79% que lo tiene... Tiene un. Eh, eh, o sea, de ese 79% que cumple los requisitos, el 60% lo tiene vencido. Sí, la, la que licencia. Que están por ah, su pues, cuenta. Ellos tienen su licencia. Tienen una licencia, pero. Oye, la tienen vencida. De, de, el 79%. Que Hay tiene un licencia. 60%. Pero se no si nos ah, okay. vamos a ver. Buenos, días. buenos días. Sí, buenos días, muchachos. Buen día. El doctor Polanco le habla. Eh, Saludos, doctor. Salve de doctor, salud. Saludos a ver. De todo. Saludos, va a ese regidor. Gracias, hermano. Yo sé que decora, aunque ya, no tengamos ya. la misma hoy día, Sin estemos parte. cerca de políticamente. Claro, claro, claro. Mira, eh, yo creo que con el comentario de ustedes y la cabaña, la cabaña de aquí de San Francisco de Macorís, como dice mi hermano Francis, son muy buenas, son muy buenas. Y lo digo no solamente porque las, cabalas, las cabañas no son solamente para ella hacer su lo que ustedes saben, ¿verdad? Intimidades sí, eso es algo natural. y eso, sí que mira, yo tengo muchísimos amigos de fuera que vienen y se, y se operan sí, en cabaña, sí. una semana, 15 días y dicen ellos que son mucho mejor que muchos hoteles de aquí, o que el principal hotel de aquí, para no decir nombre ¿verdad que sí? sí. entonces eh, eh, tenemos que cuidar en eso, señores no podemos todas solamente hablar eh, a veces sin saber y decir las cosas que no son porque no. eso afecta mucho, aquí no hay sí. turismo el turismo que hay aquí es muy, muy limitado mm. Entonces, esos son pa esas son unas de las instituciones que usan el turismo para poder, eh, valga la, redundan la redundancia, hacer turismo. Ahí hay cabañas que tienen eh, jacuzzi, que tienen piscina y todo eso, y cogen para cumpleaños, para bodas, para muchísimas sí, cosas. Sí. O sea que tenemos que tener cuidado porque son una fuente de ingreso y no podemos desbaratar esa fuente de ingreso. Así y es, doctor. Gracias, pero doctor. Pero entonces le corresponde a, ello, a ellos salir a demostrar eh, la condición de sus cabañas y lo de la limpieza, no porque por ejemplo uno no sabe, fíjense ustedes que se tiraron ahí, eh, eh, Proconsumidor eh, hizo un operativo en Santo Domingo, en Jaina, en diferentes sitios, donde sabemos que hay cabañas de, de, de mucha calidad y encontraron debilidades, porque a veces es cierto, es eh, por ejemplo la temperatura a la que lavan esa ropa, eh, esa, esa sábanas y esas toallas, eso es muy delicado. I se Quiero destacar en torno a lo que decía el doctor que sí ciertamente cuando se habla de los moteles la gente inmediatamente piensa como en la pareja o los sí, novios sí. que van y hay que decir que mucha gente hace vida, eh, vamos a decir el, el que viene a trabajar al pueblo de un día para otro, por ejemplo los maestros de la universidad sí, que son sí. de fuera, eh, ahí es que se, se hospedan, se quedan eh, los fines de semana y demás. Ante todo esto, lo, nosotros, nosotros lo que debiéramos de resumir acá, es un tema muy serio, aunque se torne jocoso en las redes, ya ustedes saben, había uno que decía que a la esposa que le prepare el kit para que anda en el vehículo. Y con ese nivel de relajo, se sí. toman estos temas, y no, estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de normativa, del cumplimiento de la ley, de gente que está prácticamente por su cuenta y que en este momento pues entra pro consumidor, a decir lo que está pasando vamos a ver buenos días buenos días y buen día su orden Ramón Polanco buen día para todos Ramón saludos Ramón es que hay una inquietud aquí en la comunidad de la bomba de cenobio es Ramón ajá sí Ramón en relación a una barra que hay aquí pero la barra es de haitiano cómo son haitianos los dueños a las 2 y 28 de la noche yo para comprobar en mi casa que llegué de la capital, estaba la barra como, como si, hubiese, si hubiese sido de día. Una música muy alta. Hay una señora aquí con está enferma, una anciana, frente a frente le queda ese escándalo. Entonces, el llamado a Medio Ambiente que venga en auxilio. Ramón, vez, una sí, pregunta. Correcto. La comunidad llamó a Medio Ambiente y ha ido, la Junta de Vecinos. ¿Qué el han de, hecho ustedes? Se va de una vez? Sí. Ella se acercó a mí porque nosotros siempre hacemos esas denuncias de cosas, de cosas en contra de ese Pueden Muy llamar bien. al 911, dicen ustedes, muchachos. Haz la gestión que cuando se esté sí, dando te, te, te. en el momento que lo estén sufriendo, que llamen al 911 y le indiquen la imprudencia de este negocio con una señora enferma y ellos deben de dar asistencia inmediata. Luego que el 911 vaya, entonces que vayan al día siguiente porque veo que operan a altas horas de la noche, a poner la denuncia en, en, en la Procuraduría de Medio Ambiente para que le den seguimiento a ese caso y puedan desmantelar o corregir eso. Porque estuvo cercano a, a esta zona de Mirabel y creo que se han movido para allá. Parece ser que son la misma gente. Bueno, ahí está la bueno, denuncia. Ahí está. Sí. Tenemos el WhatsApp listo antes de irnos. ¿Podemos tenemos... enfocarlo desde ahí? Y el llamado, sí, el WhatsApp se hace? está quemando. mírenlo ahí ya donde está. Se está quemando okay. el WhatsApp. Y vamos a ver eh, lo que dice... Uh, Tati ya Tati, que solicitó el número de Francis, el ah, 1335. Bueno. Sí, yeah. Seguimos entonces con el 1335 que dice buenos días. Ya ese Ay, lo Dios leímos. Mío. Es Ramón desde Vista al Valle. Sí, Quedamos con Ramón. Ramón desde Vista al Valle. Dice eh, buenos días. El PRM días. va a ganar no, más Ramón. bendiciones a Ramón. todos. Seguimos con Noelia de Limón de Samaná. El PRM en Samaná ganará más. Muy bien. Seguimos con Luis Gabriel de la Yaguiza. El Partido Revolucionario Moderno es la esperanza del país para eliminar el continuismo. Seguimos con Ana del sector Las Colinas. Siquio, alcalde, y Antonio Acevedo, regidor. Seguimos con Elsa Tavera, de las Cuaranas. Dice que eh, yo opino que ganará la mayoría del PLD. Seguimos ahí con Ana. Ah, una ah, reina ahí. Carla, de fiesta de cumpleaños. ¿Cuántos añitos? Vamos a, a la musiquita y le, a, a, la foto. Ana dice eh, Carla Mabel, que cumple seis añitos. Felicidades Ay, para la bebé. Felicidades. Preciosa, que cumpla muchos años más. Basilio Duarte dice bendiciones ponme ese bueno eso es un video no lo vamos a no le vamos a dar play amigo el 0636 dice saludos, buen día el domingo se demostrará que nuestro municipio no es una finca personal de ninguna familia, todos los francomacorizanos vamos a Muy votar por Siquio NG Alcalde y Antonio Acevedo, regidor bueno, está, acá, está arriba ahí, eh, Antonio Acevedo dice aquí, el 69-15 el PRM ganará más Siquio Alcalde y Antonio Acevedo regidor, pero bueno, Anthony parece que puso vámonos, un equipo para... vámonos con el 64-54 el PRM ganará las elecciones del domingo, Siquio NG Síndico y regidor Antonio Acevedo, activo los muchachos, 44-39, dice, buenos días, ganará el PRM con Siquio, un 62%, y Antonio Acevedo, regidor. Eso es una estructura. ¿Están sí. es viendo? Sí. Eh, eso es una estructura que tiene Antonio Acevedo, que le está dando apoyo. Son es la gente que le van a buscar los votos el domingo. Uh, seguimos con el 4196, que dice, mi voto es por Siquio, alcalde, y Antonio Acevedo, regidor. Pero bueno, Denny de Pimentel, dice que el PRM ganará más... Eh, que el cambio va. vamos a leer la pregunta para poner a la gente en contexto la pregunta dice, ¿cuál partido cree usted ganará más municipios, distritos municipales y regidores el próximo domingo? cómo? Sigue opinando si le, eh, la, la tecnología no es fácil Rafael Cabral dice, eso sucedió ayer en el parquecito de la salida hacia la ceja, eso es la quema de bandera eh, vamos a compartir el video más adelante el 2261 dice, buenos días, mi voto es por Siquio y Antonio Acevedo. Eh, el 44... Lo único malo que se está mandando para Spam, para que no van a volver a poder... No, no, eh, 44, 43 dice eh, Siquio alcalde y Antonio Acevedo regidor... El 9528 dice lo mismo, Siquio Alcalde bueno, y Antonio ya. Acevedo Regidor. Bueno, qué estructura. Jesús Vargas dice que el PRM ganará más. El 5454 dice que el PRM ganará más eh, alcaldías. Y dice el 4649, dígale a Yayan que sí la compran la cédula. Muy bien. Seguimos, vamos a ver eh, Cindy del Capacito. Buenos días, felicidades por su programa, es para denunciar que en la calle Club Leo del Capacito, antes de los semáforos de la rotonda, hay un taller de mecánica que pone a todos los motores en la acera y la calle, y eso causa que los peatones cojan la calle. Oyeron, atención a autoridades, seguimos con Jorge Luis Sánchez, que dice, los votos se compran con romo, que, no, no, droga, no, y 300 pesos, y le piden a la franca frente a la escuela, es santísimo, eh... Francisco Javier de San Francisco dice, sin temor a equivocarme, el PLD ganará. Aquí nadie vota por ideales o por patria. El PRM no es sinónimo de cambio. Aquí se vota por dinero y lamentablemente sabemos quién es el que tiene hay que más eso. dinero. Bueno, Raquel de Tenares dice, buenos días, está esa cédula, bueno, ella pregunta por esa cédula. Están aquí en Telenor. Si usted quiere venir a revisar y a, a todo aquel que se le haya perdido su cédula, venga a revisar aquí a Telenor que hay muchísimas. El 9868 dice: Yayan, claro que la gente vende sus cédulas. Yo conozco muchas. Así, Antonella dice: Buenos días, eh, estoy de acuerdo con Yayán. Es así como, como él dice: Si no hay dinero, no hay voto. En las urnas es que se sabe, no crean en encuestas, dice Antonella. El 5797 dice: Siquio Alcalde y Antonio Acevedo, regidor. Inés Agustina dice: Hola, buenos días es verdad que compran cédula en todos los partidos no es dentro, es afuera siempre se ve en todas las elecciones gracias eh, José García dice, buen día, en relación a la pregunta del día, el PRM y sus aliados ganarán más, Yerjan recuerda que son 20 años que ha gobernado el PLD durante ese tiempo, se ha construido una lista bastante larga para mencionarlo uno por uno Carlos desde San Francisco dice, quiero que me feliciten ah bueno, que cumplí 52 años ayer entonces vamos a felicitar a Carlos que está de fiesta y cumpleaños. Felicidades, Carlos. Hicieron la de los jóvenes. Digo, vi, vi, viste ayer con la, ¿Sí? la, en la jali. Sí, qué fuerte. Vámonos con Manolo Geraldino que dice: Buenos días, los que están en el gobierno compran los votos con dinero y los que están en la oposición la compran con promesa de puesto. Bueno, el 5613 dice: Buenos días, Ramona de las Guaranas. Eh, Pregúntele a Yayan que le pregunte a Guido. ¿Cómo tiene el PLD la casa para hacer sus fechorías? Bueno, dinero, el, 30, el 3391. Dice que, Viejo, ¿Qué están hablando? Eso en la Guarana. Dice el 3391, mi voto es por Siquio NG y Anthony Acevedo. María Durández de Queen dice, buenos días para todos en el pueblo aquí de San Francisco. El 6825, Dios mío, dice, esa situación de los moteles en San Francisco no pasa. La gran mayoría de moteles en la capital, los dueños son chinos. Sí. Aparte de que son cabañas viejas, los chinos no son muy higiénicos. Las de SFM, eh, palacios comparados con la capital, aunque ustedes tal vez no lo crean. Además, tener sí. máquinas industriales para lavar. Bueno, Correcto. seguimos entonces con Domingo López, sí. desde New Jersey. No, no vamos no, a la pausa. No, eso una, eso, eh, eso un... Meme. Dice, bueno, eso no lo vamos a compartir, no, no. Eh, Domingo. Eso no, no, no tiene. Talmente, porque eso yes. es falso el, el fue procesado y fue descargado no podemos venir con esa vaina ahora Francisco García de Pimentel dice el PLD ganará más en todo el país y Roberto de San Francisco dice eh, pero ayer hizo falta gasolina para que siguieran quemando la bandera del PLD, eso es una señal de que le van a coger todo la, y votarán en contra, ya la gente está cansada del PLD, dice Roberto Leonela Giselle desde la Guasuma nos manda esta foto, dice felicitarme a mi ahijada Alba bueno. Eh, bueno, mi voto va por francia Felicidades Gracias. a ella Felicidades a la, a la niña a Que está de fiesta de cumpleaños Y dice la señora Leonela ser que va a votar por Francis Gracias Leonela, el próximo. esos son de los votos conscientes Domingo Vladimir Rivera de San Martín Dice buenos días Yanni Ventura regidora Bueno, ahí está la gente expresándose Francisco García dice sin duda el PLD Ganará la mayoría Yera Rodríguez manda ahí una foto de las ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tú estás vendiendo toallas. Apuesto que es un relajo. Tú estás vendiendo toallas. Consumidor a la de, la de la mala higiene de las cabañas, por eso sí, bueno. Pero eh, bueno, usted le casa de te, te kilo la toalla y, y cabaña. Ah, un bueno, negocio bueno, alterno bueno, bueno. ahora. Está bien, seguimos entonces con el número que termina en 39. Y quiere lo que quiere decir que, va, que si tú vas... Va y busca donde él Y te la alquila Dice, para para irnos a la pausa son demasiado yeah. whatsapp sí, vamos Mercedes decir, de San Francisco Dice que para decirle que la protesta de los planos Tiene años pidiendo esa carretera Prometen y no hacen nada Dijeron que no vayan a las urnas Por allá van a tirar Pablo y Piedra Pase un lindo resto del día Bueno Igual. El 9345 dice buenos días Yocairi Peña desde San Francisco Consiguió alcalde y Antonio Acevedo Regidor pusieron, pusieron una estructurita eh, María Lourdes Rosa Dice buenos días Siempre en ha habido compra de votos Da pena fuera de los recintos electorales Ajá, eso sí, compra de votos El PRM dice que va a ganar los, la mayoría Queremos un cambio María Elba de San Francisco Dice mi alcaldesa preferida Mireis Núñez Y Fermín Sánchez Regidor El que está ganado no pelea Dice María Elba y Roberto de San Francisco, ya, tú eres la chispa de ese programa, sin, sin quitarle mérito a los demás, eh, dice Roberto. Gracias a toda la gente que nos escribe, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a ustedes Dios y mío. leemos la pregunta del día para y que este nos, viaje de nos continúen dando su punto de vista. Mírela ahí. ¿Cuál partido Anthony, cree Chico. usted? Anthony, Anthony te lo llenó. ¿Cuál partido cree usted ganará más municipios, distritos municipales y regidores el próximo domingo? Escríbanos para saber qué piensan. Yo Ay, quiero. Dios para la pausa, pedirle a producción uh -huh. que le indique a la población por quién votar. Vamos a ver. Ok, muy bien. Pues vamos a la pausa y retornamos con más. El spot de Francis Rodríguez. Cuando volvamos, no era Ahí. Ah. Sí, ya...